Hola, hola, hola, hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de qué hora escuches este, este video, que eh, lo estoy grabando hoy por la noche, hoy 7 de mayo del 2020, eh, día en que los peronistas festejamos el cumpleaños de nuestra líder, Eva Perón, eh, fallecida ya hace muchos años, pero hoy estaría cumpliendo 101 años, si estuviera viva. Eh, igual la personalidad de Eva Perón y la persona política en la que se convirtió Eva Perón, eh, hace que no se muera nunca, que siga viva y siga cumpliendo años. Eh, hoy todos la recordamos y la tenemos en, en nuestro corazón. Eh, bien, este video tal vez sea como el anterior, un poco largo, pero quiero eh, que, que lo mires hasta el final. Es un video eh, donde te voy a explicar claramente desde la astrología, porque este es un canal de astrología política, eh, al peronismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque por ahí andan diciendo que el peronismo se termina, el peronismo se acaba. Bueno, eh, acá tenemos la carta de nacimiento, del Partido Peronista como partido, como herramienta política, que fue el 21 de noviembre de 1946, a las 12 del mediodía, en que se firmó la adjudicación de la personería jurídica al partido. El partido después fue proscripto, después volvió, eh, entonces, la mayoría de los astrólogos hablan de esta fecha de creación, porque es que se creó la herramienta jurídica política para poder entrar en elecciones. Sin embargo, eh, para mí el verdadero nacimiento del peronismo fue el 17 de octubre de 1945 a las 23.30, cuando ante un millón de hombres y mujeres que estaban en la Plaza de Mayo pidiendo la liberación de su líder político, que aún no había sido presidente de la República, Juan Domingo Perón, sale por primera vez al histórico balcón de la Casa de Gobierno y le habla a su pueblo. Entonces, ¿Qué es lo que hice? La carta natal, acá la tenemos, del Partido Peronista, la carta natal del 17 de octubre, las sinastría con la carta natal del 25 de mayo de 1810, la carta natal de Argentina, y hice algo más que te va a interesar y mucho que es la, las revoluciones solares del partido peronista y la revolución solar para este año que empieza ahora en el 2020 del 17 de octubre así que bueno te pido en este en esta introducción del vídeo eh, que si te gusta lo que oís en mi canal, te suscribas al canal, eh, que les des like a los videos, que los compartas con otros compañeros, compañeras, compañeres, eh, que, que le des clic a la campanita, viste que al lado de suscribirse hay una campanita, si le das clic te van a aparecer tres opciones, eh, una es todo, personalizado o ninguno, dale a todos, así cada vez que subo un nuevo video te avisa. Eh, yo estoy subiendo los videos en esta modalidad de estreno para yo poder estar en el chat y, eh, y escuchar lo que, lo que dije eh, y, y poderlo disfrutar con cada uno de ustedes. Tengo algunas críticas, no muchas, pero algunas críticas en los comentarios eh, de, de que soy un poco lento, que soy un poco aburrido, que soy un poco voltero para explicar las cosas. Eh, sí, es mi estilo y tengo 51 años ya, muy difícil que pueda cambiar. Eh, habrá personas a las que le guste mi estilo y a otras que no, eh, igual... Todo, todas las críticas que son constructivas yo las agradezco muchísimo. Eh, las destructivas las agradezco también porque siempre, o sea, YouTube no discrimina entre si es constructiva o destructiva la crítica en los comentarios, sino cuando tiene mucha cantidad de comentarios, eh, dice, ah, este video está haciendo ruido, así que eh, fomentémoslo más. Así que todas las críticas las agradezco. Eh, simplemente a las destructivas ni siquiera eh, les respondo. A las constructivas sí, siempre les respondo. Eh, nada, me es muy difícil cambiar a los 51 años. Eh, mi estilo siempre fui así. Eh, así que nada, si te gusta mi estilo, seguime, suscríbete, hazeme ese favor. Eh, YouTube eh, eh, siempre viraliza los videos cuantos más personas tenés. También te invito a que me sigas eh, en, en Facebook. Yo tengo en Facebook una página ya desde hace muchos años que, que se llama No Fue Magia ARG. Eh, no Fue Magia ARG de Argentina. Y, y que hace referencia a la histórica frase de, de Cristina, por supuesto, que, que dijo, no fue magia, fue gestión, y con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, eh, vamos ya mismo a la introducción para después ir al video. bueno, sí, acá estamos con el video. Eh, a ver, esta es la carta natal del Partido Peronista, como te decía antes. El Partido Peronista, como herramienta jurídica, política, nació el 21 de noviembre de 1946. Pero... Eso es nada más que una herramienta Y en realidad ni siquiera nació como partido peronista Nació como partido justicialista Perón en algún momento cuenta Que en ese momento estaba muy devaluada La palabra socialista Que hablar de socialismo era hablar De una izquierda con la que él no compartía nada Y, y que... Eh, había como otro nombre para ponerle al partido porque lo otro era socialdemócrata o conservador, que ya existían, que eran los partidos de derecha. O sea, estaba en ese momento la derecha y la izquierda. Eh, y Perón siempre fue de la filosofía, de peronistas, ni yanquis, ni marxistas, o sea, ni de izquierda, ni de derecha, ¿Sí? El peronismo es un capitalismo humanitario. Eh, y entonces, bueno, en la discusión con, con otras personas de cómo lo llamamos al partido, surgió lo de, bueno, si una de las bases del partido es la justicia social, que es la base principal en la que se apoya la doctrina peronista, y bueno, pongámosle, ya que no le podemos poner socialismo, eh, pongámosle la otra palabra que agloba justicialismo, que viene de ahí, de justicia social. Bien, así nace el partido justicialista con personería jurídica y herramienta para presentarse a elecciones, el 21 de noviembre de 1946 a las 12 del mediodía. Según esta carta, el partido nace, esta herramienta política nace para transformar este medio cielo, esta casa 10 en escorpio, nos habla de que nace para transformar la realidad completamente. Y fue ni más ni menos que lo que hizo. ¿Sí? El peronismo transformó la realidad. Eh, el sol dentro de la casa 10, el sol en escorpio también ese 21 de noviembre, o sea, un sol transformador que llegaba en conjunción con mercurio retrógrado con un nuevo discurso, ¿sí? Eh, llegaba para transformar, para instalarse, para quedarse, para hacer una transformación muy grande y una transformación que, te, que tiene que ver con lo pasional y con lo material, ¿sí? porque está Venus acá. Todo esto en la casa 10, donde más iba a brillar. Eh, también porque tiene Marte en Casa 10, que es el dios de las guerras, en Sagitario, me habla de que la, eh, la batalla iba a ser en términos filosóficos y no en términos militares. Por eso Perón, a pesar de ser un militar, él decide... Eh, presentarse a elecciones democráticas y ganar por el voto popular. ¿sí? Porque el peronismo es eso, el peronismo es democracia. Eh, su misión principal, que es eh, la Casa 6, el trabajo del peronismo, es lo maternal, lo de contener, ¿sí? porque está en cáncer, transformando todas las estructuras. Este Plutón, en Leo, está en conjunción con Saturno, que es eh, las estructuras, que es el protocolo, ¿sí?, para transformar toda la realidad, creando, acá está el ascendente del Partido Justicialista, creando eh, o fijándose el norte en lo social, en lo altruista, en la gente, en, en la masa del pueblo, en los que más necesitan, ¿sí? porque está en acuario. Esta carta natal dice exactamente eh, lo que, habla exactamente de lo que fue la fundación del partido justicialista. Fíjense que la mayoría de los planetas están por encima del ascendente, descendente, o sea, la mayoría de los planetas se veían. Hay solo tres planetas que están por debajo, ¿sí? eh, Eso indica que todo el trabajo previo que había que hacer para llegar a esta herramienta ya estaba hecho, ¿sí? Eh, acá está casa 2 que es la casa de lo material de lo económico en Piscis me habla de económicamente libre ¿sí? la casa 4 en Tauro me habla de, de soberanía política ¿sí? bueno eh, y como les decía antes ¿sí? Este, principalmente, este Marte en Sagitario me habla de justicia social. Esta es, muy rápidamente hecha, la carta natal de la herramienta política. Pero esta herramienta política fue usada muchas veces por personas que no eh, hicieron buen uso de esa herramienta política porque no emplearon las políticas eh, peronistas. El peronismo es muy claro en sus conceptos, ¿sí? o sea, eh, el peronismo hablaba de estatizar ¿Sí? Y, por ejemplo, Menem privatizó todo. O sea, no eran políticas peronistas. Eh, es, es tan simple como eso. O sea, cuando yo, no me voy a cansar de repetirlo, admiro muchísimo, lo quiero muchísimo, lo sigo a donde va... Eh, a Aníbal Fernández eh, me encanta cómo habla, cómo escribe cómo dice las cosas eh, nada, es mi ídolo Aníbal Fernández Aníbal eh, y, eh, y sin embargo cuando él dice ninguno tenemos el peronómetro yo no estoy de acuerdo con él yo creo que todos tenemos el peronómetro Sabemos quién realmente es peronista y quién no, ¿Sí? Lo podemos saber muy fácilmente. Peronista es aquel que emplea eh, políticas peronistas. Y de hecho, con esto, los que son peronistas y de mi edad, creo que se van a sentir muy identificados. Yo tenía 13 años cuando volvió 14, cuando volvió la democracia, en, en Argentina, y, y en ese año eleccionario, en el 83, eh, yo, eh, yo, por supuesto, ya había empezado a ir a las manifestaciones, eh, fui a, a esa 9 de julio repleta cuando hizo el cierre de campaña Ítalo Luder, junto a Herminio Iglesias, que Herminio Iglesias quemó el cajón, bueno, eh, todo eso, yo lo, lo viví, yo estuve ahí, yo estaba ahí. Eh, no, no me lo contó nadie. El, eh, el tema central es que yo, con solo 14 años y sin saber nada de política, porque estaba empezando mi vida política, hasta ese momento había vivido una dictadura, la peor dictadura, la más sangrienta de todas. ¿sí? Eh, yo sentía, me sentía mucho más representado con las cosas que decía Alfonsín que con las cosas que decía Luder. La verdad que no, no, no, no me sentía a gusto con las cosas que decía Luder. Y sin embargo, con las cosas que decía Alfonsín, sí, y seguramente si hubiera ganado Luder, no hubiera hecho un gobierno peronista. Y sin embargo, Alfonsín, creo que en muchos aspectos, hizo un gobierno peronista. ¿Sí? Después habrá habido en otros que no, bueno, pero, o sea, de hecho, los alfonsinistas son eh, radicales K, hoy día. Y... Eh, y los no alfonsinistas, los radicales, son del pro. Eh, ahí tenemos muy claramente este tema del peronómetro. Sí tenemos el peronómetro y sabemos quién es quién. Para esto tenemos que ir a otra carta que fue para mí el momento en que nació el peronismo. ¿Sí? No como herramienta jurídica, política, sino como movimiento social. Y para mí esto es lo importante porque esto es lo que sienta la filosofía del peronismo. Perón vuelve, en yo no sé si en el 43 o en el 44, eso yo para la fecha soy medio distraído, pero... Vuelve de Europa, él era en Italia, eh, agregado cultural, porque, porque él, eh, además de ser militar o dentro de su carrera militar, él era profesor de historia. Y, y él eh, estaba como agregado cultural en la embajada argentina eh, en Italia. Él vuelve a, al país y comienza a trabajar eh, con el gobierno de facto de ese momento, o sea, eh, el grupo de oficiales que le habían hecho el golpe de Estado a, eh, a, al anterior presidente, y no me acuerdo tampoco el nombre, <ríe> y él vuelve a Castillo, creo que era. Eh, él se pone a trabajar, eh, le dan una secretaría sombría, una secretaría que, que realmente hasta ese momento no, no había tenido ninguna importancia, que es la Secretaría de Trabajo, pero él principalmente se pone a trabajar en ver cómo hacer para que esta vez, cuando terminara la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica no tenga que pagar los platos rotos, de las atrocidades que habían hecho en Europa. Porque ya, durante, después de la Primera Guerra Mundial, había pasado eso. O sea, Inglaterra, Italia, España, Francia, Alemania, habían quedado muy pobres y nos habían hecho pagar a nosotros, a Latinoamérica, todo su conflicto bélico. Cuando nosotros... Siempre fuimos de eh, naciones pacíficas. Nunca nos metimos en guerras. Entonces, eh, a Perón lo obsesionaba eso. Pero también lo obsesionaba que, eh, que había muy pocas familias que concentraban toda la plata en el país. Y que los, la, la clase trabajadora era una clase trabajadora muy pobre. Esos los que tenían trabajo. Eran muy pobres. Los demás eran de descarte directamente. Entonces, Perón se pone a trabajar, a analizar a cómo debería ser un país en serio, un país que proteja a su gente, un, un país que tenga justicia social, que tenga independencia económica y que tenga soberanía política. Para que no venga, eh, vengan los ingleses a opinar, los yanquis, bueno, lo que, todo lo que ya sabemos. ¿sí? En ese momento no existía el Fondo Monetario Internacional. Eh, pero cuando se creó el FMI, no estuvo en contra completamente de tomar deuda. Bueno, entonces, eh, todo esto lo lleva a ser una figura central. Esa secretaría de trabajo pasó a tener mucho poder, de hecho, todo el trabajo que venía haciendo lo llevó a ser ministro de guerra, conservar la Secretaría de Trabajo y además ser vicepresidente de ese gobierno. De ese gobierno que era un gobierno de facto. Eh, cuando Farrell, que era el presidente, eh, se siente amenazado por la figura de Perón, ¿Qué es lo que hace? Le, sac, le quita todos los cargos y lo mete preso en la isla Martín García. Una isla que hay acá en el Río de la Plata entre Uruguay y Argentina. Eh, lo mete preso ahí y, y es cuando el pueblo empieza a marchar hacia la Plaza de Mayo para pedir que liberen a su líder. ¿Sí? Eso termina el 17 de octubre con una gran manifestación. Eh, hubo diarios que decían en esa época, estamos hablando, que había un millón de personas. Hay otros que dicen que había 500.000 personas, pero lo mismo era mucha cantidad de personas. Eh, todos, eh, gente trabajadora, gente, de, gente que trabajaba en los frigoríficos, que trabajaba en la construcción, eh, hombres y mujeres había en, en esa plaza de Mayo, eh, el gobierno le levantó los puentes porque Capital Federal está rodeada, para los que no son, están escuchando este video y no son de acá de Argentina, Capital Federal está rodeada por el, por el riachuelo, eh, por un río, un riachuelo, y entonces eh, eh, para ir desde la provincia de Buenos Aires, que es donde viven vivimos todos los pobres, a la Capital Federal, eh, que es donde está la casa de gobierno, hay que cruzar puentes, hay varios accesos eh, y el gobierno mandó a levantar los puentes y dicen que la gente cruzaba en, eh, la, en botes ¿sí? y hasta algunos nadando, pero que eso no les impidió llegar hasta hasta la Plaza de Mayo. Ahí se reunieron, finalmente eh, Farrell, el presidente de ese momento, tuvo que liberar a Perón, eh, pactar con Perón que se iban a adelantar las elecciones y Perón salió al balcón a las 23.30 de ese 17 de octubre de 1945 a hablarle a su pueblo. A mí me parece que desde la llegada de Perón al país, ¿sí? Por eso hago toda esta introducción. Al 17 de octubre fue el embarazo. Fueron los nueve meses de embarazo. Pasaron más de nueve meses, pero, bueno, estamos hablando de un país y de una sociedad y de una filosofía, no estamos hablando de una persona. Pero comparándolo sería toda la gestación, ¿sí? Y que el 17 de octubre de 1945 a las 23.30, nace ese, esa persona llamada peronismo, esa identidad llamada peronismo. Por eso para mí es mucho más importante la fecha del 17 de octubre que la del 21 de noviembre del, del año siguiente, del 46. Pues para mí la del 21 de noviembre es como que lo anoté al nene, ¿sí? O sea, nada, le puse un nombre y lo anoté en el registro civil. Pero en realidad el momento en que se dio a luz, ¿sí? A la filosofía, fue este 17 de octubre. Este 17 de octubre, a las 23.30, nace con un medio cielo, o sea, ¿a qué se va a dedicar en Aries? ¿Sí? en Aries. Aries es un... es el primer impulso, es un signo de fuego, es el primer signo de fuego, es cardinal eh, o sea tiene la fuerza de la iniciación, es de iniciativa, nace con toda esa fuerza, pero aparte está muy relacionado con el guerrero, con el militar, con el con el hombre de dar batalla. Pero el planeta regente de, eh, de Aries es Marte, que es el dios de la guerra, ¿sí? eh, es también la, por excelencia la figura masculina o la figura positiva, eh, ¿sí? en Cáncer o sea que esa guerra iba a ser una guerra pacífica una guerra de nutrir una guerra sin armas porque cáncer es el guerrero sin armas ¿sí? no iba a ser una guerra armada por eso cuando los peronistas tomaron las armas Muchos años después, en finales de los 60 y principios de los 70, no lograron acomodarse al peronismo. Porque el peronismo, como filosofía, no es un movimiento armado, no es un movimiento de revolución armada. Es un movimiento de revolución intelectual, de ideas, un movimiento de revolución a nivel nutritivo, ¿sí? Eh, y nace con un ascendente en Géminis, con Urano, que si bien está en Casa 12, está, hay que leerlo en, en, encima del ascendente, porque está muy en conjunción con el ascendente este Urano, Urano es la innovación, es lo nuevo, son las nuevas tecnologías, eh, es también lo que corresponde a lo social, es lo que corresponde a lo, a lo público, sí y el ascendente es para qué ¿sí? nace este movimiento. Bueno, nace para dar una batalla en el campo de las ideas, que, que es Géminis, y para innovar, para innovar todo. ¿sí? Entre todo lo que venía a innovar, venía a innovar lo económico. Por eso en Argentina eh, decimos orgullosamente que tenemos desde siempre, la, desde Perón, a partir de Perón, la clase media más grande. Sí. En Argentina está muy, es muy fuerte la clase media, es mucha cantidad de personas la clase media. En otros países se da más, eh, sobre todo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se le dice ahora, se da más el tema de una clase media eh, alta, muy alta y una clase baja baja muy baja como era en argentina antes del peronismo cuando llega el peronismo cambia eso y crea la clase media o sea el obrero con acceso a la vivienda con eh, con acceso a la educación con acceso a eh, al, al, al, eh, a la ropa, a la salud, a, eh, ¿Sí? Pero por sobre todas las cosas, principalmente a la educación. Porque este ascendente en Géminis. Por eso era tan importante, es tan importante para el movimiento peronista, ¿sí? abrir escuelas. Fíjense que en eh, las, la escuela pública... Eh, Primaria, secundaria y universitaria, eh, tal cual se concibió, eh, en tal cual se conoce hoy día, se concibió durante el peronismo y se construyó durante gobiernos peronistas. ¿sí? Eh, Perón y Eva fueron los que construyeron la mayor cantidad de escuelas ¿sí? y Néstor y Cristina fueron los que construyeron todas las otras escuelas. Los demás gobiernos cerraron escuelas. Sí, nada más que en Argentina pasa. Pero el anterior gobierno al que tenemos ahora, de Alberto Fernández, cerró escuelas. Sí, porque decía que eran un gasto. Eh, el peronismo, por eso digo, tenemos el peronómetro quien abre escuelas, es peronista, es así de simple. No hay otra. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho esto, ¿en qué me baso para decir que el peronismo nace el 17 de octubre, eh, nace con casa 4, que sería la casa de lo interno, ¿sí? de lo interno de, de un país, cuando de política hablamos, eh, en Libra, o sea, viene? Viene con el proyecto de equilibrar las cosas de ni yanquis ni marxistas, ¿sí? Este dicho viene de cuando existía en el mundo la Guerra Fría. Yo sé que muchos de afuera no lo van a entender, pero eh, en, en ese momento eh, existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comunistas, y el capitalismo de Estados Unidos. Entonces decía, el peronismo no es ni de un lado ni del otro, es un equilibrio de ambas cosas eh, y justamente venía, vino con esa misión a equilibrar eso con Saturno, eh, con, Saturno perdón, con Júpiter que es el gran benéfico que vino a expander ese equilibrio ¿Sí? a que ese equilibrio se transforme en una sanación porque está en conjunción con Quirón ¿sí? y a brillar el sol en Libra en casa 4. Bien, eh, el, el, una luna pisciana que, eh, que está en casa 9 y, y que nos habla de eso, de un movimiento de renovación continua eh, de la sociedad de lo social y la casa 7 que sería la casa de, lo, de la gente eh, en sagitario o sea creando esa filosofía social bueno por todo esto digo el peronismo nació el 17 de octubre de 1945 a las 23.30. Ahora, cuando yo le hago la, la sinastría, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un corte acá y volvemos con la sinastría entre el 17 de octubre y el, eh, y, y el movimiento peronista. ¿Sí? Eh, perdón, acá hacemos un pequeño corte y hacemos la Volvemos y hacemos la sinastría entre el nacimiento del movimiento peronista y eh, la República Argentina. Continuamos. Eh, acá lo que tenemos es eh, la sinastría. Entre el 25 de mayo de 1810, que es todo lo que ustedes ven acá afuera, todos los planetas y las casas como estaban en el momento del nacimiento de Argentina, y acá adentro tenemos todos los planetas y las casas como estaban cuando... Nace el movimiento peronista, el 17 de octubre de 1945. Bien. Hay dos datos que vamos a tomar que son relevantes, que son de mucha importancia. Una es el ascendente del 17 de octubre de 1945 a las 23 30, estaba en Géminis que es que vino a hacer el movimiento peronista cae dentro de la casa 10 de Argentina del medio cielo decimos de Argentina o sea vino para hacer brillar a la República Argentina vino para hacer una Argentina. Vino para establecer las bases de la República Argentina, de la nación argentina. El, el otro punto importante es que el Plutón, el planeta Plutón del 17 de octubre cae dentro de la Casa 12 de Argentina. Vino a transformar la sociedad desde lo más profundo. Por eso. Entre 1946, cuando eh, Perón asume la primera presidencia, y 1955, cuando lo derrocan a Perón, se dan las transformaciones más grandes en el país. Nosotros hoy ya como historia podemos hablar, porque ya había habido otros intentos de cambios profundos como la unión cívica radical que se llama justamente eh, radical porque supuestamente cambia desde eh, las raíces ¿sí? de Hipólito de Alem, eh, antes de eso había estado eh, eh, bueno, eh, no importa, eh, eh, ahora se me fue de la cabeza eh, el nombre. Eh, ya había habido intentos de transformar eso que había nacido con una revolución, la Revolución de Mayo, el 25 de Mayo de 1810. Eh, Juan Manuel de Rosas, ahí está. Juan Manuel de Rosas, eh, la, la transformación de, de Hipólito ya había habido intentos, pero hasta ese momento nadie lo había logrado. Muchos dicen, todas las leyes de, eh, que, que, que se aprobaron durante el, el, go, el primero y segundo gobierno de Perón, fueron todas leyes que, que no las legisló él que ya estaban eh, que ya estaban en el congreso sí pero estaban cajoñadas en el congreso como se dice vulgarmente sí nadie las había hecho aprobar y él las hizo aprobar les dio las le dio el movimiento para que se aprueben eh y con eso se creó una nueva Argentina. Podemos decir que hay una Argentina antes de Perón y otra Argentina completamente distinta después de Perón. Y eso hasta estamos de acuerdo eh, los que no están de acuerdo con las políticas peronistas. Porque a estas alturas ya todo el mundo dice de que la Argentina cambió en... en con ese peronismo. unos Los mm, eh, más ricos dicen que para mal y los más peronistas decimos que para bien. Pero que cambió, cambió. Y a eso vino, a cambiar de raíz todo, a crear una nueva Argentina. Y lo logró. Se creó una nueva Argentina. Eh, gracias a eso... Eh, Hoy tenemos eh, eh, un, un, una clase media eh, muy grande, que a veces estamos un poco peor, a veces estamos un poco mejor, pero eh, seguimos siendo una clase media porque nuestros padres fueron obreros y nos pudieron dar educación. ¿Sí? Eh, nos pudieron mandar a la escuela antes de eso, antes de Perón el pobre no podía acceder a la educación no podía acceder a la salud no podía acceder a, a una jubilación digna, no podía acceder a la vivienda no podía acceder a a nada y Perón vino a cambiarlo yo antes les dije que nos fijáramos bien de que la luna y no hablé mucho sobre eso estaba en Pisces ese 17 de octubre la luna de nacimiento de Argentina del 25 de mayo de 1810 está en Pisces y esta luna el movimiento queda justo entre la luna de nacimiento de Argentina y el Plutón, que es el Plutón de nacimiento de Argentina, que es las transformaciones. La luna en una carta eh, de astrología política es el pueblo, es la gente, la gente que se empodera, sale y transforma. ¿Sí? Bien, pero ahora quiero dejar de lado la sinastría y quiero ir a dos eh, revoluciones solares. Eh, quiero hacer la sinastría de la revolución solar de... El 17 de octubre con la revolución solar del 17 de octubre. Todo lo que vemos acá afuera es cómo va a estar el cielo este próximo 17 de octubre del 2020. ¿sí? Y todo lo que está acá adentro es el 17 de octubre del 2020. Eh, 1945 si ustedes se fijan revolución solar se llama a cuando el sol está en el año a los mismos grados y minutos que estaba cuando argentina eh, cuando se produjo el nacimiento muchos están hablando de que el peronismo eh, se muere, eh, que el peronismo termina. Eh, tal vez yo los estoy malinterpretando a ellos cuando dicen que se termina. Entonces, yo preocupado porque soy peronista y porque creo en la filosofía peronista, digo, a ver qué es lo que va a pasar a partir del de 17 de octubre del 2020, o sea, de este año, con el movimiento peronista. Porque a mí no me interesa la herramienta jurídica, porque, de hecho, la herramienta jurídica ya cambió varias veces, porque fue proscripta, porque hubo que volver a, eh, a firmarlo, porque con esa herramienta jurídica política que se llama Partido Justicialista, eh, creada el 21 de noviembre de 1946, también llegó a tener mucho poder un José López Rega, también llegó a, eh, a, al, a ser presidente eh, Carlos Menem, también... Eh, perdón para los que no son de Argentina y que les suenan todos raros los nombres, pero eh, también llegó a afiliarse a ese partido justicialista, a esa herramienta, sigo insistiendo, herramienta, eh, María Julia eh, sí, o sea, es nada más que una herramienta jurídica política para acceder a las elecciones y ganarlas o perderlas. Entonces, a mí que eso se termine, no me importa. A mí como peronista, no me importa. Se llamará de otra manera, se creará una nueva herramienta, se... es lo menos importante. A mí lo que me importa es qué va a pasar con el movimiento peronista, que es el, el movimiento peronista es el que nació el 17 de octubre de 1945 a las 23:30 cuando Perón se asomó al balcón y gritó, trabajadores. En ese momento fue el, el llanto del bebé cuando sale de... Eh, el vientre de su mamá. Ese fue el momento clave, porque fue el momento en que el pueblo se empoderó de tal manera que logró que su líder esté ahí arriba en el balcón de la casa de gobierno hablándoles. ¿Sí? En ese momento nace la filosofía peronista, que era la que había estado trabajando Perón durante dos años, o un año y pico, eh, que era las bases para fundar una nueva Argentina. El peronismo se, eh, tiene tres cimientos, Tres columnas que, que hablan de la filosofía. El primero y más importante de todos, en realidad todos son importantes, pero el primero, justicia social. O sea, una sociedad justa, con una repartición de la riqueza justa, con eh, todo lo que necesita la gente para vivir una vida digna. Para eso necesita lograr independencia económica. ¿Sí? Necesita producir, necesita tener la economía produciendo para que haya que repartir en forma justa, porque tampoco es cuestión de que seamos todos pobres. O sea, lo ideal es que seamos todos clase media alta. Eh, y fundamental para implementar todas estas políticas eh, Soberanía política, que es lo que uno no tiene cuando está endeudado con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Porque el Fondo Monetario Internacional viene y te dice, mirá, vos tenés que implementar estas políticas, porque vos me tenés que pagar, me debés, entonces vos tenés que implementar estas políticas. ¿Sí? Eso ya lo conocemos, ya lo vivimos. Entonces, a mí lo que me interesa como peronista y porque quiero... Una patria peronista, porque creo en que una patria peronista es lo que necesitamos y que el peronismo es lo que necesita el mundo. Por algo el propio Papa sale a decir, yo soy un Papa peronista. Ustedes piensan que el Papa, que es un referente a nivel mundial, ¿sí? el Santo Padre, que es un referente muy importante a nivel mundial, ¿se la va a jugar por un partido político, por algo tan chiquito como un partido político? Él cuando dice, yo soy un papa peronista, no dice, yo soy afiliado al partido justicialista. Él lo que quiere decir es que es un papa que ascribe a la doctrina del peronismo, porque es una doctrina que se basa en la justicia social. Y que es de buen cristiano, ¿sí? no voy a dar un, una clase de cristianismo. Yo no soy eh, católico, ¿sí? Así que, que yo lo que estoy hablando es... A, a mí este Papa me gusta. Eh, pero... Eh, nada, no voy a dar una, una clase de cristianismo. Pero es de buen cristiano, ¿sí? Que... Eh, que todos tengamos vivienda, sanidad, comida, ropa. ¿Sí? Que todos tengamos acceso a eso. A lo mínimo como para tener una vida digna. Bueno, entonces yo hago la revolución solar del de movimiento, de estas bases de las que hablo. Y lo primero que veo es que el ascendente de la revolución solar me cae encima del Plutón, del movimiento. Plutón, como les dije antes, es el revolucionario, el que produce cambios, cambios de raíz, cambios muy grandes. Sí, es el, está representado por el ave fénix. El ave fénix es el que renace de sus propias cenizas. Y se rehace y renace. Entonces, yo lo que creo que están viendo los otros astrólogos... No es que el peronismo se muere, sino que el peronismo se rearma. Se rearma mucho más fuerte con sus bases y que por supuesto que va a tener una actualización a los momentos que se viven hoy, que no son los mismos que se vivían en el 45. En el 45 nadie ni siquiera soñaba con que iba a existir esto que estoy mostrando acá, que no sé si lo ven, que es un celular. ¿Sí? O sea, nadie soñaba con eso. Eh, entonces, indudablemente que la vida cambió y que necesita actualización, todo eso. Nosotros nos regimos por una constitución nacional hecha en 1853 y que tuvo que ser... Eh, eh, emparchada por todos lados, por todos estos cambios que sufrió la sociedad en estos 150 años, 170 años, casi 170 años de constitución nacional. ¿Sí? Podríamos tener una constitución nacional mucho más moderna, que es la de 1949, que hizo Perón una nueva constitución nacional, y que fue derogada, sacada, echada, que, que, bueno. eh, pero no, en el 94, en vez de tomar la del 49, nos encargamos de seguir emparchando esta misma de 1853. Bueno, puede llegar a venir eso, que el movimiento peronista se rearme para una nueva constitución en el país. Podría ser, no, lo, no digo que vaya a ser, así, ¿eh? a ser así, pero podría ser. Lo que sí digo es que el Júpiter de nacimiento de Argentina cae dentro de la casa 2, ...de la revolución solar. Eso indica que se rearma para expandirse. Se rearma para expandirse. Por eso yo dije peronismo de exportación o peronismo para exportar. Eh, porque el mundo va a estar mirando hacia ese lado... Pero este año, además, en el 2020, pasa algo muy particular. Que es que la luna, en la luna de la revolución solar, entra a Escorpio, un signo de agua igual que estaba cuando nació Argentina, ¿sí? pero que Escorpio, a diferencia de Pisces, re, eh, representa los misterios, representa los secretos, representa eh, lo, lo que está tapado, ¿sí? Y llega la luna en conjunción con el sol porque está en conjunción con el Sol de la Revolución Solar y, por lo tanto, en conjunción con el Sol de nacimiento del partido, del movimiento, y echa luz sobre eso que estaba en secreto. ¿Y con qué tiene que ver? Con la Casa 3. La Casa 3, en astrología personal, es la casa de los hermanos, o sea, de las personas más cercanas a uno. Y también la Casa de las Comunicaciones. ¿Qué digo que va a estar sucediendo acá? ¿Sí? Que se va a echar luz sobre muchos que se llaman peronistas y que secretamente no son tan peronistas. Y entonces va a ver todo, porque está Mercurio, Retrógrado, ahí en esa casa 3, a ver, toda una discusión hacia adentro del movimiento peronista y se va a reafirmar el ser peronista. Yo creo que nadie que, que haya optado, por ejemplo, por bajarle el sueldo a un obrero en vez de exigirle al empresario que aguante en este momento tan especial que está pasando el mundo, ¿sí? se puede llamar peronista. Y eso es lo que va a salir a la luz. Y que va a haber una limpieza dentro del peronismo, dentro del movimiento. Va a haber una limpieza grande, una limpieza grande muy grande. Pero el peronismo, como tal, en su misión para este año 2020, ¿sí? tiene una conjunción entre Saturno, lo viejo, lo estipulado, las estructuras, Saturno, el expansivo, y Plutón, el cambio. Todo eso dentro de la casa 6, de la revolución solar, pero dentro de la casa 8, de la carta de nacimiento, que me indica muerte para renacer mucho más fuerte. El peronismo no se muere, porque el peronismo... Llegó para este momento de El Planeta. Llegó en el 45 para Argentina. Pero hoy El Planeta necesita de peronismo. Pero claro, como todo movimiento de gente, de personas, como todo movimiento eh, político... Eh, necesita de actualizarse, necesita de gestionar limpieza, porque no todos son buenos, no todos son decentes. Eh, hay también corruptos en nuestras filas, por supuesto, ¿sí? y eso es lo que va a estar pasando en el 2020. Algunos, con muy porque yo no estoy hablando mal de nadie, eh, eh, eh, eh, eh, conozco eh, gente que se dedica a la astrología, que yo sé que son tan peronistas como yo, o más peronistas que yo, y eh, que lo dicen desde la mejor intención del mundo. Pero <coughs> que ven como una catástrofe, como que eh, se cae el peronismo, como que se termina el peronismo, no. El peronismo no se termina. Al contrario, el peronismo se hace más fuerte en el mundo. El peronismo ilumina el camino que hay que seguir en el planeta. Para entrar en esta nueva etapa que les hablaba, les voy a dejar acá el, el link al video en el video anterior que les decía de que el, eh, el 21 de diciembre del 2020 el planeta completo inicia una nueva etapa ¿Sí? una etapa en el que lo social es muy importante la gente pasa a tener mucha importancia ¿Sí? La justicia social pasa a tener mucha importancia y, por supuesto, ¿sí? lo que se va a necesitar es copiar políticas peronistas. Pero el peronismo no se muere. El peronismo renace a a este momento. ...a este momento histórico que nos toca como peronistas vivir en el planeta. Y se hace mucho más fuerte. Bueno. Eh, datos para sacar de acá, hay muchísimos más, pero tampoco quiero aburrirlos. Les propongo algo. Déjenme en los comentarios las preguntas que a ustedes se les ocurra con respecto a esto... Y, eh, y yo hago un nuevo video eh, sobre el peronismo eh, contestando esas preguntas gracias por acompañarme gracias por estar siempre ahí les mando un abrazo muy grande de peronista a peronista porque para un peronista no hay nada mejor que otro peronista y qué lindo cuando en el planeta seamos todos peronistas aunque seamos de distintas herramientas eh, eh, eleccionarias ¿sí? pero que la filosofía sea filosofía peronista eh, y, y que podamos decir eh, para eh, para un ser humano no hay nada mejor que otro ser humano. Eh, para un ser vivo no hay nada mejor que otro ser vivo. Eh, porque así vamos a estar cuidando eh, el medio ambiente, las plantas, eh, la, los animalitos, eh, la flora, la fauna, la tierra. Eh, porque eso es peronismo. Y por supuesto a nosotros mismos, a la gente. Chao, hasta el próximo video. Gracias por acompañarme.